David, qué alegría. Adriana, David, qué alegría verlos. Hola, David, Adriana. hola, hola, hola. Jim. ¿cómo están? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, trabajando en casa. <risa> eh, ¿Con cuarenta? Nosotros todavía estamos en aislamiento obligatorio. Eh, el trabajo en casa es hasta agosto. Yo no puedo ir al parque como desde febrero. Eh, muy difícil esto de adaptarse a trabajar en casa, pero acá estamos. ¿Quién más sí. está, Marce? ¿Y ustedes trabajando en casa o en, desde oficinas o cómo están? No, también desde casa, desde abril. Digo, de vez en cuando me voy a la oficina a trabajar o me doy mis escapadas al campo, pero sí, desde casa la gran mayoría. ¿Y te puedes escapar al campo? Sin avisar, sí. Sí, estamos Traemos trabajo en campo, entonces estamos supervisando brigadas de incendio. Cosas que sí son elementales y, y aprovecho porque si no ya estaría loco. Claro, si no, ya estaríamos locos. Yo a campo no puedo ir, porque las comunidades han hecho retenes comunitarios, ya han puesto barreras para que no acceda nadie a sus comunidades, y, pues yo al parque no puedo ir. Pero si voy a la oficina de vez en cuando, porque debo firmar cuentas y cosas, y, y pues eso lo debo hacer, y voy por ahí una vez a la semana y no más. ¿Y Augusto? ¿Tú estás en no. el área? Sí, justo estoy llamándoles del área. Tenemos por ahora cobertura a través de unas antenas. Ahí nos llega la internet a través del Wi-Fi. Y pasé dos meses en casa y después ya me integré a Campo ya. Pero allá ya se acabó el aislamiento. No, no. No tenemos ahí alguna división. Eh, sí, aislamiento, pero cambiaron... Casi que ya soltaron a toda la gente que valga ya y haga sus actividades normales. está se maneja por un tema de semáforos inventaron acá, pero ya la gente está tomando como que estuviéramos normal. Todo el tema turismo en áreas protegidas todavía no se abre. Entonces nosotros estamos haciendo actividades de control y vigilancia, monitoreo, mantenimiento de espacios acá del área. Entonces de eso nos hallamos. Hola, Víctor. Buenos días, ¿cómo están? Es que los vi muy concentrados, entonces no interrumpí. ¡Parse! ¡Hola! ¿Cómo les va? ¡Bien! ¡Pura vida, pura vida! Pura pura vida, vida. ¿Sí? ¿Cómo has estado? Súper bien, súper bien, aquí, igual que todos, trabajando encerradito, pero curiosamente, yo no sé por qué, qué está pasando, pero ahí se avanza más de un montón de cosas se avanza más claro yo estoy que ya no o sea no me alcanza el tiempo increíblemente más bien eso nos está pasando a muchos tenemos demasiadas cosas que tal vez están como pendientes y es como el momento y cuando se dan cuenta no tiene tiempo para nada hoy a mí me ha parecido muy duro esto porque aparte de encargarme de las tareas del parque estoy con las tareas del hogar eso sí y es y las tareas del colegio, porque ahora el chico está estudiando en casa y tiene que hacer tareas en casa. Es muy tremendo. Yo estoy muy cansada. Hay un asunto de género aquí, jóvenes. Uh, yo he, he leído mucho de eso, de que las mujeres... Han sufrido en forma particular con esto más que los hombres, que muchos de ellos, como Víctor, dicen: No, estoy muy feliz, estoy logrando más y todo. Y las mujeres que están haciendo milagros para, para balancear responsabilidades en la casa y laborales, no tanto. Es Aunque, difícil, Jim, qué gusto saludarte, Jim, qué alegría verte. Igual, qué alegría estar con ustedes. Está Adriana, está David. David, yo sé que no es tu agencia, pero están desmantelando la Organización Federal de Áreas Protegidas ahí. Ayer, ayer tuve justamente un reunión con ellos y no aparecieron. <risa> sí, sí está, está tremendo este nuevo gobierno que tenemos. Está muy, muy mal. Eh, con el tema de la pandemia, trae proyectos prioritarios muy caros y está sacando recortes. Les está quitando el 75% del recurso operativo a la Comisión Nacional de Áreas Federales. Ayer solamente despidieron a 200 personas que estaban con el PNUD uh -huh. eh, financiadas, terminaron la relación y, y se quedaron 200 personas sin empleo del, del área federal. Entonces, sin embargo, esto ha venido en todas las áreas, ¿eh? pero en el tema del cine, por ejemplo, un fideicomiso para apoyo al cine, se manifestaron todos los premios Óscares y, y al final se los, los dejaron igual, los de Conacyt, y, lo, y, y no los quitaron. Entonces, ahorita la idea es hacer una presión mediática para que, pues para que el gobierno, así como que el que protesta, pues como que lo deja, el que se deja, lo, de, lo, lo acaban. Pero es una tristeza porque les va a pegar durísimo. De por sí ya, ya este gobierno les quitó el, el, el 50% del presupuesto que venía ejerciendo en administraciones pasadas, ¿no? Entonces, ahora los está dejando hasta sin pagar renta, donde están las oficinas. Entonces, está complicada para los compañeros allá. Y, y, sin embargo, aquí nosotros, en el sistema estatal, al revés, nuestro presupuesto ha venido creciendo, pacificando a alguna gente. No está fácil la cosa, pero ha mejorado, digamos, al contrario, en el gobierno federal, afortunadamente. Es interesante como en algunos países federales, donde el gobierno nacional o federal, normalmente liderado por populistas de izquierda o derecha, está flaqueando, está mostrando sus debilidades ante esta crisis. Y algunas autoridades regionales y locales están llevando la batuta. Uh, eso ha sido la salvada, por ejemplo, aquí en Colorado, que tenemos un gobierno más o menos uh, uh, decente, se puede decir, uh, que ha compensado un poco a, a nivel municipal, a nivel estatal, que ha compensado por la falta de liderazgo o desliderazgo a nivel, a nivel federal y hablando con los compañeros en brasil muchos de ellos han dicho lo mismo verdad y uh, que, que eso está pasando bueno jóvenes creo que vamos a comenzar uh, voy a voy a empezar pidiendo a eren presentarse porque creo que a esta a esta generación no conocen a eren eren es nuestra nueva audrey Uh -huh. ya, sé, no, ya no tan nueva, pero este, para presentarse y ella va ayudándonos con las cuestiones también tecnológicas el día de hoy. Eri Buenos días a todos y un gusto saludarles. Uh, este, conozco algunas personas del grupo a través de comunicaciones, pero no, no tuve la oportunidad de conocerles en este año. Yo estuve haciendo mi, uh, estaba haciendo mi maestría Uh, y investigaciones en, en Belice, así no estuve en Colorado, aunque me invitaron a participar. Uh, tengo una historia de trabajar con el centro uh, desde 2014, hace un año antes de ustedes, fui la coordinadora como Adri um, del de curso. Hace un gusto saludarles y me alegro que se pueden juntar aquí y uh, conectarse de nuevo con sus colegas. Gracias, Erin. ¿Puede mostrar las tres preguntas, porfa? Pues, un... un ¡Hola, Ryan! Oh, sí, Ryan está aquí, Pues, ¡Ryan, hola! Hola, ¿cómo están? Un gusto verles todos con sonrisas grandes, increíblemente. A pesar de <risa> todo, me, me, me, me están dando mucha alegría de, de y, y saber que... Bueno, vamos, vamos conversando, pero parece por lo menos que están todos bien, que están aquí y, y adaptando y, y viendo cómo avanzar. Eh, avanzar en algunas cosas domésticas, como en tu caso, Adriana, y en mi caso también, porque estoy apoyando a, mí, a, mí, a, mí, uh, a mi socia aquí. Y pues a los que no están apoyando a sus esposas como Víctor, están avanzando más en el trabajo. <risa> no, no. Me, me, voy a, me, voy a, me voy a excusar, no es eso, es que la diferencia es que nosotros no tenemos niños y yo creo que ese es el mayor es, eso sí es una diferencia sí. grande, es verdad, es verdad, es verdad. No, es, un, es una broma como sabes, Víctor, pero, pero un gusto verles, un gusto verles a todos. Pues antes que empezamos, solamente quiero revisar el Zoom por sí, en caso que no han utilizado esta plataforma. Este, vamos a pedir que, um, si no estás hablando, que mantengas tu micrófono en modo mudo. Todos los controles están en el fondo de tu pantalla. Este, no tenemos muchas personas aquí, así podemos mantener uh, los videos prendidos, pero si encontramos uh, dificultades con uh, la señal de internet para algunas personas, vamos a pedir que, pedirles que apaguen sus videos. Este... Y pueden también escribir comentarios o preguntas en el chat. Y hay una función de levantar su mano si quieren hablar, pero también pueden pues hablar. Uh, sí, yo vi, alguien levantó su mano, pero fue tan rápido que no pude ver quién era. Uh, un momento. Jim. Perfecto. Y lo que vamos a hacer es uh, uh, ahora permitir a, a cada uno simplemente hacer una breve presentación de cómo le va en la, en, en la vida personal y uh, profesional uh, muy breve y uh, darles a todos uh, la oportunidad de saludar a los compañeros y luego tenemos algunas uh, preguntas que les vamos a hacer uh, ¿por qué no comenzamos por lo menos en mi pantalla ahí está desde méxico david uh, si nos puede saludar a los compañeros y decirnos cómo le va en lo personal y profesional ¿Cómo le ha ido con esta pandemia? Gracias, saludos a todos. Qué gusto verles y, y escucharles. Pues mira, es algo nuevo. Afortunadamente, gracias a Dios, todo ha ido bien. Eh, en, nuestra, en nuestro caso, en nuestro estado, ha estado relativamente tranquilo. Ahorita, justamente los dos días anteriores, ha venido creciendo la cantidad de casos. Como que está empezando, a llegamos al, al pico máximo, está empezando a darse pero estamos hablando de 100 a 200, 200 casos al día en el estado. Entonces, por ciudades, en la ciudad donde yo estoy, son uno o dos casos al día, hay 30 casos en una población de más de 100 mil. Entonces, creo que estamos bajos, no hemos tenido familiares cercanos que hayan padecido este problema. Entonces, bien, en la parte personal creo que ha ido avanzando. Y bueno, un poquito complicado con esta nueva modalidad en el trabajo. Este, hasta eso el gobierno desde que inició antes, de que empezara a nivel federal fuerte, suspendió las labores. Complicado, la verdad, yo creo que no se avanza igual. El trabajo es un poco más complicado, además de las metas que hay que hacer a distancia. En mi caso, estar eh, supervisando y viendo el avance del equipo más de 15 personas en diferentes lugares, pues es un poco más desgastante, aunque confío que están todos trabajando, tenemos que estar verificando que esto no pare, ¿no? Pero la verdad es difícil porque, pues, creo que gran parte de la riqueza de nuestro trabajo es en campo, con la gente, y esa limitante, pues, que hace un poco, creo que era una de las grandes diferencias de nuestro trabajo con cualquier otro en gobierno, que, que tenemos esa posibilidad de estar en campo y estar en la naturaleza, que como decía al inicio, la verdad yo me he dado... Eh, la tarea de escaparme algunas veces y de tratar de, de, de, de ir a caminar y de hacer algunas actividades porque es difícil, ¿no? Pero bien, gracias a Dios en el gobierno ha habido respaldo, se es, es están tomando las cosas con seriedad. En nuestro Estado es uno de los que mejor se está haciendo el trabajo en términos de monitoreo, de atención. Y pues avanzando y resistiendo y tratando de, de ir avanzando en las metas, en el presupuesto tenemos el presupuesto más alto en nuestra historia en el tema de áreas protegidas en el Estado. Entonces, Tratando de ejercerlo porque ya nos quitaron un 10% por este tema de la pandemia. Están haciendo recortes y ahora sí que el que se duerma y no ejerza, le recortan el presupuesto y pues tratamos de mantener ese presupuesto y haciendo acciones. No dejamos de hacer acciones en campo, simplemente para terminar últimos momentos, pues el equipo ha estado trabajando y acabamos de actualizar después de seis años los inventarios de, de fauna de todas las áreas protegidas de nuestro estado, algo que teníamos atrasado. Muy interesante porque tenemos incrementos en áreas protegidas del 40% hasta el 100% de más especies que hemos encontrado con el trabajo en campo, guardabosques, monitoreo. Y algo que me dio mucho gusto fue llegar a un número donde en los últimos seis años hemos, nuestro sistema estatal de áreas protegidas que comprende el 20% del territorio abarca el 94% de la riqueza de fauna de todo el estado. Es decir, en nuestras áreas naturales en el 20%, eh, tenemos el 94% de la representación de toda la fauna, lo cual es un buen indicador. Y este tipo de trabajos de gabinete, eh, pues la idea es estar justificando, haciendo estudios, cosa que a veces se nos complicaba por la dinámica. Pero fuera de eso, vamos, vamos bien. Qué bien, David. Muchísimas gracias. ¿Vamos con Víctor? Bueno, ahora sí, más formalmente, buenos días a todos. Y me alegro muchísimo de verlos, de verdad. Eh, y que estén todos bien, y ojalá sus familias y todo. Bueno, bueno. Vamos a ver, profesionalmente, yo tuve, desde que estuve allá, cuando, eh, en, verdad, en, en el curso, regresé para acá, estuve en un proyecto que era la red de áreas protegidas de la universidad, que lo que hacía era básicamente dar ese apoyo técnico, ¿verdad? estas áreas protegidas, pero regresé a mi, a mi primer puesto en la universidad, que es en un área protegida de estas que conforma eh, la red, que es una reserva biológica, que tiene 7,800 hectáreas, se llama la Reserva Ecológica Alberto Manuel Brenes, y ahorita yo estoy encargado de investigación. Entonces, esta reserva, bueno, ha pasado por algunas categorías de manejo, pero empezó hace 45 años como Reserva Forestal de San Ramón, y de, de, tenemos como un atraso, casi 45 años, de sistematizar un montón de información. Que no, que no, que nadie la guardó, que no se saben cuántas publicaciones han hecho. Yo he estado trabajando en eso y ya llevo más de 300 publicaciones en las que estaba involucrada la reserva. Entonces ha un trabajo, ¿verdad? Que es de hormiga, pero eso es algo que ha podido avanzar mucho porque me meto aquí en la oficina que tengo en la casa y ahí le doy, le doy, le doy, entonces sí, sí me ha servido un montón como... como ese resalgo de 45 años y un montón de cosas. Estamos pasando una situación complicada en la reserva porque se cerró la estación. Antes de que pasara esto, se había cerrado la estación, entonces no se están atendiendo ni grupos ni investigadores. Cuando yo regreso empezamos a incentivar un poco los investigadores. Es complejo porque no tenemos dónde se queden ellos. Entonces empezamos como, como a ver si atraemos investigadores que pudieran hacer algunas investigaciones que fueran a colectar un día y salieran. Entonces, es complejísimo porque la mayoría de investigadores eh, quieren quedarse una semana o así. Entonces, eh, y ahora se han, vuelto, se han vuelto, nos hemos vuelto como más ¿verdad? Queremos que haya internet, que haya buena luz, que haya... Y ahorita no tenemos eso, ¿verdad? Pero ahí vamos, ahí vamos. Para este año eh, estamos empezando bien con dos investigaciones y se vino lo del COVID. Entonces, a nivel de país, el MINAE... Eh, eh, eh, clausuró, digamos, actividades de investigación temporalmente que hace el, el primero de junio otra vez empiezan a activar. Entonces, estamos en ese proceso. Personalmente, estoy terminando mi tesis de maestría, eh, la hice en gestión ambiental en la, aquí en la Universidad de Costa Rica, pero me enfoqué en áreas protegidas, que es la, la, lo que era mía. Entonces, lo que estoy haciendo es haciendo un, una estrategia de planificación para una red de áreas protegidas que están dentro del corredor biológico Montes del Aguajate, que en su mayoría son privadas, también hay algunas de, del Estado, pero entonces se, se hizo una iniciativa de una red dentro de este corredor, pero no, todavía no se ha amarrado mucho para mi, mi perspectiva, entonces quiero como, como hacerle una estrategia de planificación, que todas estas áreas tengan planifiquen, hagan su plan de manejo, lo que tengo que hacer es adaptar, ¿verdad? Porque tal vez la guía que hay en Costa Rica no, no, no, se, no, se, no está muy acorde a la realidad de ellos. Entonces, bueno, por ahí va, por ahí va, ya estoy terminando el anteproyecto. El COVID me ha servido mucho también porque cuando termino de trabajar a las 4 me siento con la computadora y con la tesis y ahí he estado. Y sí, de, y sí le ayuda a mi esposa, o más bien yo creo que mi esposa me ayuda a mí. Pero un placer saludarlos a todos, de verdad. Gracias, Víctor. Y uh, uh, algunas felicitaciones. Primero porque su ministro de ambiente y mi ex jefe de cuando trabajé en CI, ayer fue anunciado su nuevo director mundial de GEF, Carlos Manuel Rodríguez, que antes fue director regional de, de CI, vice, vicepresidente de CI, ahora va para los GEF en Washington. Entonces, por primera vez va a haber un latino y un tipo que fue director y ahí es también en Costa Rica. Entonces, un parquero se puede decir va para los GEF. Y es un latino, es la primera vez que eso pasa. Entonces yo creo que uh, quizás uh, no, no tan bueno para Costa Rica, pero para América Latina creo que bien. Y este, la otra cosa es, Costa Rica es uno de esos países que se está alabando como Nueva Zelanda, de los que actuó rapidito y efectivamente y que... Uh, en vez de, como en nuestro caso o caso de Brasil, Augusto, te dejo a ti hablar de tu presidente, pero por lo menos en Brasil y Estados Unidos este les han llovido las críticas y en Costa Rica. El ministro de Salud, yo sé esto porque mi esposa es tica, más bien lo han convertido como un superhéroe, ¿verdad? Este, por la acción efectiva para reducir eso, cuando un país vecino de Costa Rica todavía está negando que existe y dice que simplemente es un brote de neumonía, ¿verdad? Increíble. Entonces, este, felicitaciones por, por eso, como tico debe sentirse muy orgulloso. Realmente, como para, para seguir la idea, es, es como complejo esto con la situación de Nicaragua porque se, se, se está aumentando la xenofobia, porque sí hay, ¿verdad?, en todos los países, porque se, los nicaragüenses desesperados se están viniendo para Costa Rica, que ya tienen la, el virus, para que los atiendan porque se están muriendo allá. Entonces, es un tema social complejo que, que es preocupante y sí, el, el, el gobierno de Costa Rica... Tomó sus medidas, creo que la, el mismo pueblo, no todos, pero en su gran mayoría, eh, se, ha, se ha manejado bien, pero todavía no hemos salido. De hecho, que ayer eh, aumentó, después de venir, de, que venían 10 casos, 8 casos, ayer tuvimos 52. Entonces, otra vez, como que las alertas, ¿verdad? Eh, se están prendiendo, pero creo que sí se ha manejado bien y de verdad en Costa Rica estamos muy contentos y esperamos que continúe así, que no vaya a ser una sorpresa negativa. Pero gracias, Jim. Ok. Y Augusto, ¿cómo le va a todo? Y, como, uh, y felicitaciones por su papel de liderazgo en el gremio de guardaparques en, en Ecuador. Entonces, ¿por qué no nos cuenta un poco personalmente? Y también, ¿cómo van los guardaparques en tu país? Hola, ahora sí con todos. Qué gusto verlos, saludarlos y poder estar acá. El, un poco... Um, Sí cambió la dinámica después de haber participado en el 2015 en Colorado y como que fue un, un empujón importante para lograr la asociación. Sumado a que cuando llegó la carta a la que nos dirigimos en el futuro, como que uno ahí se vuelve a cargar de energías, le ayuda mucho. Por fin en el 2018 generamos la asociación y apenas se creó, pasó un mes, que ya tuvimos una primera reunión con las autoridades de ese tiempo. Y ha sido no solo desde un ámbito tal vez sindical, asociación, porque es una asociación, sino que también está buscando fortalecer las capacidades de los guardaparques. Eh, hemos generado hace un año ya un programa para fortalecer acá internamente. A Jim le compartí el documento que tenemos ahí de presentación. Y tuvimos un aval de las autoridades del ministerio en su momento, el... Estamos buscando fondos para desarrollar algunos de los módulos que están ahí planteados, pero vamos trabajando. Sé, sé que los compañeros también se van motivando con las acciones que tiene la asociación y nos van diciendo, y sobre todo en un contexto que hace un año, en, en el 2019, se dio con despidos de personal de guardaparques. La asociación mostró la importancia de las áreas protegidas primero, eh, qué, qué valores se conservan, qué cantidad, dar datos para que las autoridades entiendan que no solo es un área, es un parque, es una reserva, sino que el personal que trabaja ahí tiene su valor y también dar ese realce a la experiencia, al conocimiento, a los saberes que tienen los compañeros que, que han nacido hasta en las áreas mismo. Eso nos pudo ayudar en, con, el, ese, con el ministro de ese momento a reintegrar a un buen grupo de compañeros que salió y después hacer llamados a que se analice primero el proceso antes de despedir a la gente, que se haga una evaluación pertinente y a través, que Marcela sí la vi, que la está aquí, que también a la Dirección Nacional de Biodiversidad, que donde pertenece Marcela, que también tenga injerencia, porque si no a veces solo es desde la División Política Administrativa de Provincia que tiene Ecuador, donde se maneja. Incluso hasta para esto del COVID generamos unas propuestas, que trabajó con las autoridades donde se generaron insumos, se cerraron las áreas. Y ahora también propusimos otra, otra, otro documento para volver a abrir las áreas. El, no sé si en el grupo los cargué, pero son, son textos o son acciones que la, que la asociación le va teniendo, no solo de parte de Augusto como presidente, sino de un equipo que, tiene, que estamos empujando por el bienestar acá de los guardaparques y de las áreas. Sí, el tema ya del COVID, sin sí, poquito se sí, ha sido complejo en nuestro país por el, la complejidad de cómo las autoridades se manejaron. O hay muchos datos que nos sacan, CNN por ahí mostró, pero para nosotros sí fue muy complejo tener la cantidad de muertos y ver en la ciudad, en especial en Guayaquil, que en la calle estaban. Sí, fue bastante doloroso. Mucha gente, muchos familiares de los propios guardaparques han fallecido y eso. Eso afecta, afecta a, a tu familia, a tu entorno, te solidarizas con tu compañero, pero también afecta la imagen del país. Ahora, poco a poco, dijeron que cambiamos a una nueva normalidad. Estamos manejando semáforos, entre comillas, pero la gente ya está realizando sus actividades con normalidad, a pesar de que el número de contagios sigue subiendo. Nada más en la parroquia de acceso, que es la reserva donde yo trabajo, en Tizana, fue de las últimas de tener contagios, pero ahora ya se escucha y se ve una cantidad de gente ahí enferma importante para una parroquia, para una unidad pequeña de población. Entonces, ahí vamos empujando, porque sí, sí tenemos un buen equipo como asociación y también como guardaparques comprometidos para ejecutar nuestras labores. Gracias, Augusto. Y ahora, siguiendo con Ecuador, tenemos a Marcela. Hola. Buenos días con todos. Eh, espero que todos estén bien, qué gusto verlos, saludarlos a todos, escucharlos a los años, a muchos. Es muy bonito para mí. ¿Qué les puedo contar? Eh, bueno, yo personalmente estoy bien. Eh, gracias a Dios todos estamos sanos en, en casa, que es lo más importante. Y bueno, con respecto a, al tema laboral, me mantengo en la dirección de biodiversidad. Eh, ha sido un poco difícil estos últimos años, eh, como bueno Augusto ha comentado, hemos tenido varias dificultades, en algunos casos se ha reducido personal, ahorita mismo estamos pasando en un proceso de evaluación del personal de las áreas protegidas y no sabemos qué, qué pase porque estamos fusionándonos, y bueno ya estamos fusionados con la Secretaría de Agua, es una estructura que podría ser positiva, Siempre y cuando se canalice bien y se haga para fortalecer la institucionalidad. Eh, lamentablemente vemos que no es tanto así, es más bien para recortar un poco el personal. Entonces es un poco la preocupación que tenemos ahorita, pero ahí vamos empujando lo que se puede. Eh, este tiempo de la pandemia ha sido en parte positivo porque se ha podido compartir un poco más de tiempo en familia. Eh, que a veces no se puede, ¿no? El horario de la oficina normalmente es hasta la noche y llegar muy cansada a casa y no, no se puede compartir. Eh, y bueno, en el teletrabajo hay un horario súper loco, ¿no? Se trabaja a veces más horas, pero a pesar de eso hay tiempo para almorzar, al menos con la familia, tener un tiempo de compartir cosas que a veces no hay, no hay la oportunidad. Y también ha sido tiempo para sacar eh, algunas herramientas también, Estamos oficializando algunas herramientas para el sistema y nos parece que, que va a ser bastante útil para las áreas. Entonces, bueno, nada, mandarles un abrazo a todos. Gracias, Marcela. Ahora con Adriana. Gracias, Jim. Qué gusto saludarlos a todos, me eh, me parece muy grato que se haya coordinado este encuentro, estaba ansiosa esperándolos, quisiera verlos a todos. He estado intentando por el chat que se conecten los que faltan. Eh, les cuento que en lo personal eh, estamos, eh, mi familia y yo nos encontramos bien de salud. Estamos en familia compartiendo tareas, trabajando en casa, estudiando en casa con mi esposo, con mi hijo. Eh, en un ambiente pues tenso porque el aislamiento acá ya va para 80 días en Colombia. Eh, el trabajo en casa pues, eh, pues es ahora la regularidad. Yo continúo trabajando con Parques Nacionales Naturales de Colombia. Pues eh, yo soy funcionaria y estoy pues allí en carrera. Continúo siendo jefe del mismo Parque Nacional Cordillera de los Pujacachos. Mm, eh, una vez terminó el curso, pues acá en Colombia tuvimos la grata noticia de la paz, se firmó el acuerdo de paz eh, entre las FARC y, y el gobierno colombiano en el noviembre de 2016. Es como quiera que eso fue una buena noticia para el área, pues al área llegaron una serie de proyectos de cooperantes de apoyos. Eh, el, el plan de trabajo que me planteé en el curso con ustedes, eh, que realizamos todos, eh, era un plan de trabajo para empezar eh, a desarrollar el, el, la planificación del ordenamiento ecoturístico para el área. Ese proyecto ya inició eh, eh, con apoyo de KFW, que es una agencia de cooperación alemana, eh, estamos avanzando en la planificación del ecoturismo, también hemos avanzado mucho en el tema de investigación en biodiversidad, en monitoreo y afortunadamente el presupuesto del parque ha sido muy generoso los últimos años, entonces tenemos presupuesto, tenemos personal. Eh, en este momento de COVID, pues, eh, el, el personal que está en el rango de profesionales para arriba, jefes, estamos trabajando desde casa y eh, alguno, alguna parte del personal está en campo. Está en campo con el tema de los viveros, está en campo con el tema del seguimiento a los acuerdos de conservación, está en campo con el seguimiento a las cámaras trampa para monitoreo de grandes mamíferos, entonces, eh, estamos más o menos mitad en casa y mitad en el área. Pero afortunadamente, pues todos estamos bien. Eh, el sistema de parques ha sido fortalecido recientemente con presupuesto, con proyectos, pero se avecina en un tiempo de recesión económica y, y pues diríamos que de depresión. Y en este momento estamos ajustando metas estamos mirando qué personal es imprescindible para que continúen las áreas, estamos mirando qué porcentaje del personal eh, tiene que tener contacto con otras personas para desarrollar sus, sus tareas y estamos, eh, estamos previendo un recorte del presupuesto para el próximo año cerca del 50%. En este momento ya se ha visto afectado el salario de los funcionarios del Estado, de todos los funcionarios de todo el Estado colombiano, que nos hicieron un recorte del 10% y algunos del 20% para tener eh, recursos disponibles para atender la pandemia. Eh, un, un salario extra que nos daban de, que se llama la prima de eh, mitad de año, eh, pues no... no no vamos a, a recibir esa, esa prima de mitad de año, pues como quiera que esos recursos se necesitan para la atención de salud y para a, a adecuar más unidades de cuidado intensivo con respiradores, porque está creciendo a unos ritmos exponenciales el, el número de contagios en mi país. No tanto los muertos, pero sí muchos contagiados y mucha gente que necesita atención de primer nivel en salud. Y... Y entonces pues nosotros estamos previendo un panorama bien complicado por el parque porque tenemos por una parte demasiados compromisos con la cooperación internacional, con la cooperación alemana, con la Unión Europea, con la cooperación eh, estadounidense, pero pues el, el recorte del personal es inminente y el recorte del presupuesto del gobierno nacional es inminente del Fondo Nacional Ambiental es inminente entonces en estos momentos ya el Estado colombiano se está viendo a gatas para pagarle el salario a su personal y para cumplir los compromisos internacionales estoy bien estoy avizorando un panorama bastante difícil para continuar el manejo en el área y para darle continuidad a los proyectos que tenemos en marcha esperemos qué pasa estaba muy atenta de lo que pasa en todos sus países también porque pues también me ha quedado tiempo de ver noticias de leer cosas entonces Veo la situación de México y me da terror pensar que aquí también puede pasar algo así. Muchas gracias y qué gusto verlos, parce. Bueno, Adriana, muchísimas gracias. Y veo que todavía tenemos que no han hablado aún en esta primera re, uh, ronda a Ciro, Eddie y Katia. Vamos con Ciro en Catracholandia, en Honduras. Puede quitar el mute, Ciro. ¿Aló? Sí, le escuchamos. ¿Me escuchan? Sí. Permítame, permítame. Estoy aquí desayunando, ¿me escuchan? Sí. Sí, no, pues estoy aquí, sí, en Catracho, Catracholandia, en Honduras, y bueno, la, la, como no tengo la computadora ahorita, estoy en el celular, pero se escucha súper bien a todos los estoy mirando me gusta realmente verlos eh, están súper bien eh, y bueno eh, todos creo que estamos en la misma situación con lo del con lo del virus con el coronavirus y creo que en esa situación pues tenemos que, que lidiar pues con él con con todo eso porque al final no podemos hacer nada más que cuidarnos y estar bien con la con la familia y bueno eh, yo definitivamente hoy es 4 de junio, hoy cumplo un año después de la operación que me hicieron del, del año pasado, hoy cumple un año de mi operación, definitivamente estoy súper mejor que hace un año después de la operación y bueno estoy con mi familia, con mis padres y mi hermano y definitivamente todo este año de trabajo de conservación y trabajo de, de protección de áreas protegidas y todo, no he hecho nada. Va porque he estado recuperándome y todo. Lo único que he estado haciendo yo todo este tiempo, eh, seis meses, pues es compartiendo mis fotografías, que son viejas definitivamente, fotografías nuevas. Va de todo lo que realmente yo he visto en las áreas protegidas, que sabemos que, que hay cosas buenas y que hay cosas malas. Y bueno, estamos preparados definitivamente ahora, una vez que el país esté, pues, fuera de, de, de, de la situación de lo del COVID, de la cuarentena. La verdad no sé cuántos días llevamos nosotros, creo que ya tres meses, creo que ya sí, tres meses en esta situación. Y lo único que esperamos es que el gobierno, pues, definitivamente haga las cosas como se debe, ¿verdad? Las áreas protegidas definitivamente sí ocupan, ocupan definitivamente manejo, más las de aquí, las de, las de TELA, son cinco áreas protegidas que tenemos aquí en, en TELA, más la nueva que es la del bioparque, ¿verdad? Y, y definitivamente sí ocupamos eh, eh, orden, orden definitivamente, no solo, no solo de, de alguien, pues, y por eso nosotros estamos elaborando una ONG que se llama Salvo, Asociación Salvando los Bosques de Honduras, Verdad, porque definitivamente no podemos estar eh, eh, así afuera, sin nombre, sin, sin gente, sin, sin, sin nadie, sin dinero, ¿verdad? Y, y, y con la asociación pues estamos haciendo eh, ese nombre aunque sea, y, y sí, el dinero que ocupamos, ocupamos dinero de Jim Bárbara, de, de Víctor, de Eddie que lo estoy viendo ahorita, si sí, ocupamos ese dinero porque definitivamente eh, eh, no podemos estar eh, así. a Colombia dijo que ocupa eh, un montón de cosas. Eh, David, ¿verdad?, que habló eh, a gusto todo lo que han dicho. Es por eso, pues. Y creo que a mí me gusta. Llevamos casi cinco años, creo, de que nos vimos. Seguimos siendo amigos, aunque sea por el chat, y si sí, ocupamos un esfuerzo, una caridad, definitivamente, así como ustedes y nosotros ocupamos caridades, porque no podemos estar solos, definitivamente, eh, cuidando las áreas protegidas cuando mucha gente que está fuera y que ahora anda eh, combatiendo, definitivamente, un virus, lo único que ellos quieren es comida. Pero, como no hay nadie, no hay nadie de. De, de protección, porque han cerrado las, las áreas protegidas aquí en Honduras y han cerrado un montón de, de lugares, lo, los guardias ya no van al área protegida. Entonces, tenemos gente que está yéndose para los bosques para ir a buscar animales, para ir a cazar animales, y eso yo lo veo enfrente de mi casa. Niños de 7, de 8 años con... Con ese material de elástico, ondas, le decimos nosotros que tiramos las piedras para matar los animales. Yo lo hacía cuando estaba chiquito, pero ahora ya no. Me preocupa ¿eh? y veo todos los días, prácticamente, eh, cipotes, muchachos de 17, 18 años que llevan en las mochilas o llevan en sus hombros iguanas. O sea, entonces eh, es bien feo, pues, estar de, eh, en esta en esta situación. De, de, de estar esperando qué pasa con el dichoso virus, porque es lo que nos preocupa. Definitivamente no podemos salir, no podemos hacer nada. Aquí salimos de, de, con el último número de la identidad de nosotros, de cada quien, para ir al banco, para ir a la pulpería, para ir a, a otros lados. Y, y definitivamente nos preocupa. No podemos ir ni siquiera a, a la montaña. ¿Verdad? Y, y tenemos que estar aquí afuera del, del corredor de la casa tomando fotos o haciendo lo que se pueda. ¿verdad? Si no estás ocupado, no estás haciendo nada, pues hay que buscar definitivamente eh, algo para poder seguir adelante. Bueno, yo def definitivamente eh, les mando un saludo, les mando un abrazo enorme. Me gusta definitivamente verlos que están, están tranquilos. Como todos estamos en casa, ¿verdad? Pues yo les voy a enviar una foto mía, pues, a donde estoy, porque no pude definitivamente conectar la cámara de la, del, del celular. Pero me gusta verlos, definitivamente me, me gusta verlos. Y, y bueno, aquí me despido de ustedes. Y muchas gracias definitivamente por darme la oportunidad de platicar y, de, y contarles un poquito de cómo voy. Gracias, Ciro. Y, y fue un gusto. Yo hoy tiene la oportunidad de ver a algunos de ustedes en sus países. Después del curso, uh, estuve uh, ayudando con el curso de Katy de Aisprotias, que se hizo, un, creo que hace cuatro años, hace tres años, en Tela. Y vi no solo a Ciro, sino a su papá, que es un dedicado conservacionista y quien conozco hace varias décadas. Uh, también en el Congreso Latinoamericano de Aisprotias pudimos ver a augusto y no recuerdo si alguien más estuvo ahí pero qué bueno tener la oportunidad de vez en cuando a pesar de esta crisis actual de encontrarles y creo que todavía tenemos a dos personas más que no han hablado a eddie que ahí está con su cachorrito uh, en perú y luego a katia en costa rica vamos con eddie jim jim será ¿Eh? será que katia Katia, podría hablar rapidito antes porque ella tiene que ir a una reunión de trabajo. Entonces, quizás mejor dejamos a Katia ir primero. Hasta ahora veo mensaje de chat. Perfecto. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Qué lindo verlos. Eh, perdón por eh, incorporarme tarde. Hubo como una confusión con el, con el espacio y tuve que agendar un, una otra sesión ahorita a las 10 de la mañana. No, me, me encanta verlos, también saber de ustedes, eh, entiendo que estamos contando un poquitito de cómo estamos y cómo vamos con, con la vida, eh, nosotros bien. Yo Me imagino ya Víctor les contó un poco la situación acá, entonces, y me hace así, Sí, si, si es así, entonces no, eh, con calma, eh, tratando de, de llevar el día a día. En nuestra casa, bueno, donde mi madre, ella es enfermera, entonces está en la primera línea y es preocupante siempre eh, que un familiar esté eh, trabajando en un hospital, ¿verdad? En esta, en esta situación, pero vamos para adelante. Ya en lo, en lo laboral o en lo que apasiona, en el trabajo, eh, vamos bien. Eh, bueno, trabajé, estuve apoyando un proceso de reconversión productiva verde con Procomer, que es una promotora de comercio exterior, eh, una de las promotoras más exitosas, y este, desarrollamos una plataforma de crecimiento verde, que son fondos no reembolsables. Lo que hicimos fue crear la plataforma, levantar los procesos. Y bueno, fue todo un éxito. De hecho, es financiada por cruza que es una fundación ligada a la Embajada de los Estados Unidos. Eh, bueno, unos, eso es uno de los proyectos. Eh, Inició un posgrado. Eh, hace una semana, de hecho, me, me gradué ya en el tecnológico en una maestría de gestión de recursos naturales y tecnologías de producción ahí víctor me estuvo iluminando en los momentos de oscuridad sí y le agradezco muchísimo ya ya se logró víctor ya ya tengo el título y bueno ahora pensar en el doctorado no no es cierto eso eso no va a suceder todavía eh, bien eh, después de cuando inicié el el el posgrado también inició una coordinación en una ONG de combate a la pobreza que trabaja con el índice de pobreza multidimensional. Entonces, coordino una estrategia sociolaboral que es, y me van a preguntar qué hago yo ahí, bueno, llevo dos años haciéndolo, es intermediación laboral para personas en condición de pobreza y pobreza extrema. Eh, es un vínculo entre desarrollando procesos para mejorar los programas del Estado, las estrategias del Estado para el abordaje de estas poblaciones vulnerables y con conexión al, eh, al sector empresarial. Entonces, básicamente preparamos a la gente eh, de la mano con el Estado, mejoramos procesos y con las empresas, que tenemos las alianzas con las empresas, generamos los puestos de trabajo. Eso se hizo, eh, lo hice acá en, en, en la GAM, que es como el área este, central en Costa Rica o más urbana. Y recientemente iniciamos la versión número dos, que es con mujeres privadas de libertad. Entonces tengo como unos seis meses de estar yendo a la, a la única cárcel de mujeres en Costa Rica y el objetivo es llevar ese, eh, esa capacitación, esos beneficios a esas personas para que cuando egresen de la cárcel puedan trabajar y no vuelvan a repetir ese círculo. Y, la, y también sus, sus hijos. Entonces es un, es un proyecto bastante robusto porque se, se trabaja la mujer en el centro, penitenciario, pero a su vez se trabaja a sus hijos afuera para que ellos no repitan ese círculo de violencia. Ese proyecto ahorita está detenido. Eh, ahorita en, en marzo todo se, se frenó acá y por supuesto no podemos entrar a los centros, a los centros penitenciarios eh, por la situación. Entonces en ese interin este, se iniciaron dos procesos. Ahorita estamos este, corriendo o viendo el impacto y a través de una plataforma en empresas para, para apoyar a los colaboradores. Y por otro lado estoy con un proyecto de reestructuración de, este, de los procesos y sistematizando experiencias de una fundación eh, cruza que también es ligada este, a, a la Embajada de los Estados Unidos, este, en el desarrollo de los proyectos. Es una consultoría que estamos trabajando también bastante bonita. Entonces, ando de lo social a lo ambiental, para allá y para acá, pero muy feliz y de verdad muy lindo verlos a ustedes. Me disculpo que a las 10 me tengo que, que retirar, pero gracias de verdad por el espacio y, y que ojalá sigamos siempre en contacto. Gracias, Katia, y felicitaciones por haberse graduado. Vi esa foto en uh, la graduación en Facebook. Uh, ahora, y sabemos que tiene que dejarnos, es importante mencionar que ocho de ustedes presentes, qué bien, uh, considerando que fue hace cinco años que estuvieron aquí en Colorado prácticamente, y que la tercera parte lograron unirse hoy. Uh, Uh, para Katy que se va y para todos los demás, vamos a, estar, vamos a tener una serie de webinars educativos, ya no solamente para conversar en inglés y español, para todos nuestros varios miles de egresados uh, que van a comenzar en un par de meses. No inmediato, sabemos que ahora hay un boom de Zoom uh, y hay muchos webinarios pero vamos a hacer algunos eh, con la debida antelación, vamos a informarles y ojalá que puedan participar y sabemos que tienen que irse ya, ya casi, Katia. Gracias. Gracias. Uh, y uh, ahora vamos con él y ya no veo perrito, pero ahí vi a tu, uh, tu compañero por un ratico. Sí, o hola amigos, Jim, este, Ryan y a todos, qué felicidad este, volver a verlos, en verdad, estoy muy emocionado. Este, bueno, queridos amigos, este, primero que nada saludarlos, este, mandarles un abrazo muy fuerte desde acá, desde Perú, conociendo de que, eh, de una manera u otra, en diferentes magnitudes, todos estamos un poco pasándola un poco complicado sobre este nuevo escenario que, que nadie se esperaba, ¿no? Eh, bueno. Yo les cuento, desde el 2015 bueno me propuse bastantes cosas, este, eh, culminé este, mi tesis. En este, 2016 me recibí de ingeniero agrónomo, soy ejerzo como tal desde aquel momento, pertenezco al Colegio de Ingenieros de Perú, y todo eso que me propuse allá en el, en el curso así, con mi corazón en la mano, ah, diciendo esta vez lo voy a hacer, lo voy a hacer y lo hice y con el apoyo de, de, de Ryan, de, de Jim, y la presión de todos, ¿no? Gracias por eso. Eh, bueno, yo continúo yo trabajando en esta organización peruana que se llama Dere Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Eh, somos una ONG peruana que tiene más de 35 años eh, este, de experiencia y trabajo acá en Perú, y con algunas incursiones en el extranjero ya. Eh, vemos básicamente temas este, de cómo a llegar a, a, a, a cortar esa, esa línea grande que a veces hay entre el Estado y acercarlos desde eh, la normativa ambiental. Eh, lo que yo veo acá particularmente, yo sigo trabajando en el sur de la Amazonía peruana, sigo en Madre de Dios. Están invitados todos, por favor, cuando quieran, tienen su casa acá. Este... Mi trabajo consiste básicamente en... en este, soy una especie de relacionista comunitario. Eh, trabajo mucho con pueblos indígenas, trabajo bastante con organizaciones locales acá. Acá en Madre de Dios hay cinco pueblos de los 55 que hay en Perú y hay eh, 38 comunidades nativas. Eh, el trabajo es un poco, es, es, es bastante retador, pero es muy, muy apasionante. Este, y tiene que ver muchísimo con acercar, que es lo que ya dejé hace un momento, acercar a la población siempre de ese divorcio que hay entre, entre las ANPES y, la, y las poblaciones aledañas, que muchas veces no es, no es, no es fácil. ¿no? Este, eh, eh, en mi país hay este concepto de que la conservación es restricción, entonces, sobre ese paradigma es que tenemos que ir y demostrarle que no es tanto así, sino todos los beneficios que esto brinda y esa simbiosis que debe existir entre ambos. Eh, bueno, para entrar un poquito a las preguntas, y espero no extenderme mucho, a veces me voy, me voy de boca. Este, yo, nosotros estamos, eh, eh, yo sí este, tengo la suerte de formar parte de ese, de ese sector de, del Perú que, que puede hacer su trabajo desde casa. Yo ahorita estoy acá en mi casa, y estoy con mis perros todos los días, con mis hijos, mi familia, y eso es el lado positivo, ¿no? Lo otro es escuchar a hablar que esto del teletrabajo es una locura porque uno de pronto tienes más trabajo que en la oficina, en verdad, se los juro. Este, tienes muchísimas más cosas y ya de pronto estás desayunando y de pronto te llaman para cenar y, y tú sigues haciendo cosas. Es increíble, pero, pero bueno, este, estamos impulsando este, bastantes cosas. Yo, como les dije, trabajo con organizaciones indígenas muy de cerca. Trabajo no solo con la regional, que es la Federación Nativa de Madre, del Río Madre de Dios, sino también con la Federación Nacional, que es el AIRECEP. Entonces, lo importante de, de, de, de trabajar con estos grupos es que uno aprende, he aprendido muchísimo estos últimos años a, a, a tener la, la misión o la concepción que tienen los pueblos originarios de la conservación y de cómo es su coexistencia con, con, con el bosque, que a veces uno, uno esa, parte, esa parte que les estoy diciendo la lee en todos los libros y en todos los párrafos que alguien puede escribir o va a escribir sobre pueblos indígenas y conservación, ¿no? La cosmovisión de los pueblos indígenas y bla, bla, bla, bla, bla. Pero una cosa es leerlo, una cosa, y otra cosa es vivirla. Yo me he metido a comunidades nativas donde realmente tú te das cuenta de la importancia de este concepto, ¿no? Y de ese apego que tienen al, a, a, al bosque y de cómo es que realmente, si esto se vulnera, si se vulnera este equilibrio realmente va a repercutir en, en eh, este... Eh, ...perjudicándolos, porque ya no van a tener acceso a los recursos, ya no van a tener la seguridad alimentaria que ellos tienen... ...la salud incluso ahora. Ahorita mismo, créanme, que hay una preocupación muy grande por parte de, de, de las organizaciones... ...y los colectivos en los que yo participo, porque ya se está anunciando en mi país que, que está, por cierto, bastante golpeado por, por el tema de, de, de, de, de la pandemia... Este, la reapertura paulatina de actividades este, extractivas que tienen que ver con el bosque. Entonces, muchos está, se, se, este, la, las, las alertas se, se han salido a flote porque yo trabajo no solo con comunidades este, nativas que tienen contacto con nosotros, que hablan en español y se visten a la moda y escuchan hasta reggaetón, muchas, sino también hay pueblos que están aislados, hay pueblos que están en aislamiento eh, voluntario y hay otros que están en contacto inicial. Entonces, las alertas se prenden porque las grandes actividades, sobre todo en la, en la, en la, en la, en la Amazonía, son la extracción selectiva de madera y no solo la legal que está en las concesiones, en las zonas aledañas o adyacentes a las áreas protegidas, sino también la tala ilegal, que es la más perjudicial, ¿no? Entonces... Se apertura esta actividad y se va. La preocupación es que se desate este, una este, contaminación, no solo a las comunidades, sino a estos pueblos aislados que son los más vulnerables, porque a ellos incluso estamos hablando de que una gripe los puede matar, ¿no? Puede, y puede, puede matar a varios de un solo golpe. Entonces, ahorita como tal. En una comunidad este, adyacente a un parque muy importante de nuestra región, que es este, el Parque Alto Curús, el Parque Nacional Alto Curús, eh, que también forma parte de, de esta región, eh, hay una comunidad, Santa Teresita, que es una comunidad del pueblo chine, que se ha visto afectada, este, gran parte de su población está afectada por el, por el, por el, por el coronavirus, y es precisamente por esto, ¿no? por, lo, por lo que les estoy comentando este, la, la, la presencia de, de, de, de, de taladores ilegales lleva esta, esta, este problema a las comunidades y con lo difícil que está mi, mi, mi país, donde no hay ni siquiera para máscaras, no hay este, ventiladores mecánicos, no hay oxígeno en este momento. Eh, eh, es, una, es una crisis bastante fuerte y ellos, que son las personas más no vulnerables, es quienes más les preocupan, ¿no? Bueno... Para hablar un poco sobre, sobre las... Y Jim, tú me dices en qué momento debo callarme, por favor. Eh, para, para, este, para hablar un poco sobre las ANPs, es, pude escuchar un poco lo, lo, lo, que, lo, que, lo que habló este, mi parce Adriana, lo que habló este Marce, no pude escucharlos a los anteriores, pero bueno, entre nosotros todavía no tenemos ese, ese, ese inconveniente ¿no? de que de, de, de, de nuestro sistema aún esté esté este, colapsando. Sabemos que no, no sabemos cierta no sabemos hasta cuándo será, porque hoy el gobierno acaba de ampliar la cuarentena hasta septiembre. Inicialmente era hasta el 30 de junio, ahorita de un solo jalón la mandó hasta el, hasta el 30 de, de, de septiembre para que ya no estar todas la este, semana por semana diciendo la ampliamos, la ampliamos 15 días más. Él de golpe dijo hasta septiembre y se acabó. Ahí va. Entonces, de todas maneras, va a haber vulnerabilidad. Ahorita mismo yo trabajo muy de cerca con la Reserva Tambopata, que creo que es una, emblema, es una, es una de las reservas emblemáticas de nuestro país. Y lo que le pase a Tambopata le está pasando al Sistema, al sistema Nacional de Áreas Protegidas de Perú. Tengan la seguridad, eh, porque a Tambopata le pasa de todo. Entonces, eh, el gobierno el año pasado implementó lo que se llama una estrategia de erradicación de la minería ilegal. Tambopata es muy famosa por la minería ilegal, como ustedes habrán visto en todas las noticias que entran a Madrid, digo, minería ilegal, se acabó, no hay más. Entonces, el gobierno, este gobierno de Vizcarra, se tomó a pecho, se tomó en serio, creo que es el único que ha, ha, ha, ha implementado una, una, una estrategia sólida y sostenible para enfrentar este flagelo. Ya va más de ocho meses. Resultados este, óptimos, yo creo este, hablamos de que se ha erradicado prácticamente el 90% de la minería ilegal en la, en la zona de amortiguamiento de Tambopata, lo cual es un éxito porque estábamos hablando de 50.000, por lo menos, 50.000 peruanos y extranjeros que se dedicaban a hacer la minería ilegal en, ese, en, esa, en esa zona. ¿no? Entonces, eh, o sea, se les ha entrado, se les, ha, se, se les, se les viene erradicando este, paulatinamente. Pero siempre hay el efecto globo, ¿no? El, el, el, las fugas. Se están yendo a otros sitios, se están yendo ahora a, esta, a, esta, a estas áreas que están hacia el norte, hacia la región contigua que es Ucayali, y es ahí donde se están, donde, donde se están generando estos problemas. Lo que estamos pidiendo con nuestros colectivos y desde la sociedad civil es que esta, este, este, esta estrategia se mantenga en el tiempo, ¿no? Este, sabemos... No hay que ser brujo, no hay que, no hay que, no hay que, no hay que ser muy entendido en el tema que lo que se viene para las ANPs en nuestro país, y no sé, en, en las otras regiones, espero que no, o no sé, lo que se viene post pandemia es una presión desmedida. ¿Por qué? Porque la población quiere recursos inmediatos. La gente no tiene, al igual que lo que escuché hablar a, a mi brother Ciro, la gente acá en Perú también le este, eh, está pasando mal. Y, y si antes, en un país como el nuestro, que, que el 75% de la población económicamente activa está eh, en, en, en, el, en, el, en el área ilegal, en el sector ilegal eh, económico, este, obviamente lo que va a pasar es que va a haber una, una, un, una ola de invasiones hacia las zonas donde hay oro. Tenemos la maldición de tener oro. La, las, áreas, las áreas que tengan la maldición de tener recursos como el, minerales, ¿no? como el oro, eh, como madera, llámese madera comercial, como es el cedro, la caoba, madera dura ahora, este, va, estoy seguro que va a tener mucha presión. Nosotros estamos tratando de esbozar algunas, algunas ideas para ver qué es, cómo, cómo, cómo, cómo hacer un plan de reacción y de, de, de reacción frente a esto, porque no va a ser, no va a ser nada fácil. Y se van a necesitar muchísimos recursos, se va a necesitar la participación de todos, de los pueblos indígenas, de los, pues, de los colonos, eh, de las organizaciones este, del Estado. Va a tener que triangularse para poder enfrentar todo esto que, que, que, que se viene. Perdónenme, ya. No, no, no, no se preocupe porque trajo a, a la vista a varias situaciones que todos vamos a, a enfrentar. Si ya la mayoría de la gente estaba en la economía informal, ¿Cuánto más gente va a estar vendiendo chicles, uh, chicle en cada esquina? ¿Cuánto más gente va a dedicarse a la minería, a las invasiones agrícolas o a activi otras actividades ilegales ante la falta de fuentes de empleo e ingreso? Entonces, una situación: si, si hasta en Estados Unidos tenemos el mayor desempleo en 80 años, con todos los sistemas de subsidios y desempleo, etcétera, ¿cómo va a ser en países que no tienen esas protecciones? Este, Uh, sociales. Entonces, realmente y, y además los recortes que ya han habido, uh, despido de personal aún antes de COVID, ahora con el COVID en países como México, uh, los recortes de presupuesto, los despidos, combinado con la mayor presión de la sociedad y además con todas las instituciones públicas y privadas, comunidades y países enteros que dependen del turismo sacudidas en una forma tremenda, este obviamente a impactos directos e indirectos en la economía nacional y particularmente en instituciones y sitios de que dependen del turismo que van a durar muchísimo tiempo en recuperarse solo quería mencionar algunas cosas uh, primero que él les va a estar informando la próxima hemos estado participando en varios webinarios este uh, sobre qué hacer ante COVID la próxima próximo martes en la mañana yo voy a estar participando en uno uh, organizado por la Secretaría de Turismo de Natur de Chile en español, otros hemos hecho en portugués e inglés, este va a ser en español. Y como mencioné después, en los próximos meses vamos a tener varios webinars que va a patrocinar nuestro centro educativos para ustedes y le vamos a estar informando pero cada vez que aparecemos en algún webinar o sea otro aunque no sea de nosotros le vamos a estar informando en facebook entonces espero que todos siguen siendo este participando por ese medio quería mencionar algunos contactos con otros de su generación algunos que están en la foto inclusive a pascual a ryan Aaron y yo lo hemos visto por lo menos tú tienes lo de los avances de la brigada verdad Perdón, creo que, creo que no fue para nosotros. Pascual, sabemos que sigue activo en, en el trabajo en, en, en, en Paraguay, lo vimos, participó en un curso sobre liderazgo ambiental que hicimos hace un par de años, Ryan y yo. A William de Perú, William Martínez, hace poco estoy en una conversación Uh, por Skype con él y varios de sus guardaparques. También está luchando, también está en Perú, pero en la, la parte más alta y también luchando contra la, la minería informal, a veces con apoyo de autoridades locales. Uh, Carol de Chile, Carlos de Cuba, Werner de Perú y Augusto, todos participaron en el Congreso Latinoamericano. Ya hablamos de que ya Augusto está en un puesto de liderazgo de los guardaparques de Ecuador y Werner también estar en un puesto de liderazgo de los guardaparques no solo de Perú sino de la Federación Mundial de Guardaparques como representante para América Latina entonces es excelente ver a ustedes tomando puestos de liderazgo en sus países a nivel internacional en la causa uh, ambiental a Carlos Cutiño en el sur de México he seguido un contacto con él trabajando con colegas de Guatemala y de Belice en un proyecto trinacional con apoyo gobierno uh, alemán también y con carlos en cuba también Ryan y yo después del curso fuimos allá y organizamos algunos eventos de capacitación lamentablemente la relación entre cuba y Estados Unidos con nuestro actual presidente uh, Uh, uh, ha deteriorado y no hemos podido seguir colaborando con los cubanos, no hemos podido tener más cubanos en nuestros cursos. Así es que las cosas de macro política nos afectan a nosotros aún a partir del COVID. Erin quiere poner la, la cuestión de las preguntas para ver si en los últimos momentos, si alguien en particular quiere responder a alguno de ellos. Quiero poner las preguntas otra vez, Erin. Ok. Uh, que, no hablando de lo negativo, sino de lo positivo. Ryan, ¿por qué no habla un poco sobre cómo va vos? Porque no has hablado y un poco de qué son algunas de esas ideas creativas desde nuestra perspectiva, después tirarlo a ellos a ver si tienen algunos. Gracias, Jim. Sí, pues y un gusto pues este, escuchar de todos ustedes, saber que están bien y, y, y, y saber un poco sobre la situación que cada uno de ustedes están enfrentando. Eh, pues, nosotros en lo general, eh, bueno, eh, toda nuestra o, eh, operación ha sido parado. Eh, básicamente no estamos con la posibilidad de, de dictar algún curso, por lo menos por el resto de este año. Por lo menos en la manera que normalmente lo hacemos. Entonces, todos los cursos presenciales eh, de nosotros han sido cancelados hasta el, hasta el final de este año. Y probablemente el más temprano que podríamos reactivar estos cursos podría ser quizás julio de 2021. Pero vamos viendo cómo se va adaptando a la situación, ¿verdad? Entonces, en este periodo estamos viendo qué podemos hacer, un poco como habló víctor viendo los proyectos. De cajón que no hemos podido hacer, eh, algunos trabajos de hormiga y algunas investigaciones que hemos querido hacer. Y también viendo cómo adaptar algunas de, de nuestras actividades eh, en línea. Eh, algunos tipos de capacitaciones estamos viendo que sí se puede. No es lo mismo llevar a alguien al Rey Oa, al área silvestre, y, y, o, o tener que cagar en un gruber en el río verde. Disculpa mi francés. Que este hacerlo online no sé, no sé, no sé cómo vamos a usar el Groover en línea, pero bueno, quién sabe, vamos, vamos estamos en un momento de creatividad, así que vamos a ver qué, qué podemos hacer. Pero eh, estamos en una situación un poco diferente, quizás a lo que habló Adriana, eh, donde se está abriendo poco a poco. No sé si está bien o si está mal. Eh, quizás está bien por el salud mental, porque mucho tiempo encerrado la gente comienza a, a, a tener pues, problemas, dificultades. Eh, estamos viendo, por lo menos en Estados Unidos, un aumento grande en, en la violencia doméstica, por ejemplo, eh, contra niños, esos tipos de cosas se están viendo cuando se está todos encerrados en sus casas. Tenemos la, la, la el suerte, por lo menos que aquí en Colorado, eh, nunca cerraron las áreas protegidas municipales, cantonales y estatales. Siempre man, mantuvieron estrictas medidas de, de, de distancia social, uso de máscara y todo esto, pero eh, lo bueno es que nosotros hemos podido en todo ese periodo de cuarentena, yo he salido en los senderos todos los días, eh, salgo des, desde mi casa, ya sea a pie o bicicleta, con el perro, con los niños, y, y eso ha ayudado bastante en, el, en nuestro, nuestra situación mental y físico. Este, muchos de los parques nacionales más grandes sí han cerrado, o han cerrado por lo menos las áreas de camping, los centros de visitantes, cualquier cosa que agrupa a la gente, pero ya... Eh, los parques nacionales están abriendo, los áreas de camping ya están abiertos. Este, en algunos casos, el día siguiente se llenaron los áreas de camping. Eh, centros de visitantes y ese tipo de cosas todavía no, no se están abriendo. Eh, Jim está mostrando un foto de lo que él anda haciendo en sus parques durante ese periodo de cuarentena, porque la pesca también se ha mantenido. Entonces, eh, eh, hemos aprendido que, Quizás las áreas protegidas son áreas esenciales. Eh, claro que de, eh, depende mucho en, en la habilidad de mantenerlos y la distancia social y asegurar el control del visitante, pero nos ha ayudado bastante. Pero somos entre los pocos países que han podido mantener abiertas sus áreas protegidas, por lo menos a nivel municipal local. Eh, eh, en cuanto a, a lo personal, pues vamos bien, todavía trabajando desde casa, como todos en nuestro equipo. Ya llevamos igual como ustedes, creo que unos 80 días, eh, que no, ya no vamos a, a la universidad. Eh, pero todo es, todos los sitios ya están abriendo. Los restaurantes ya están abiertos, los bares están abiertos. Eh, claro que hay una reducción de, que, que sea unos 20, 25% de la capacidad an, an, de antes, y en muchos casos solo están dejando abrir si tienen eh, patio uh, en aire libre. Co cosas del estilo van, van adaptando en, en ciertas medidas. Pero el problema que tenemos en Estados Unidos, eh, pues eh, todos los días tenemos 20,000 nuevos casos. O sea, eh, claro que es un país grande con una población de 340 millones de personas pero 20,000 casos nuevos todos los días, 1,000 muertos todos los días. O sea, yo recuerdo cuando llegamos al, al, a 1,000 muertos en total y era un asusto total. Y ahora estamos con 1,000 muertos todos los días y estamos reabriendo. Así que es una confusión total, pero igual como en, to, en muchos de sus países, es esa de mantener cerrado y dejar que la economía se pierda por total, o tratar de reactivar un poco la economía es algo eh, muy difícil, yo creo, para los políticos. Y hay, hay gente como que están sufriendo bastante, que no tienen nada. ¿no? O sea, estamos viendo realmente que tenemos una parte sustancial de la, de la población de Estados Unidos que sí viven en pobreza y, y normalmente son gente que trabajan en puestos que, que, que han sido cerrados. Entonces, eh, es una... Es, es, no sé qué va a pasar. Nadie sabe qué va a pasar, ¿verdad? Entonces yo, yo me quedo un poco preocupado sobre todo esto, pero ojalá que, que, que, que, que sea lo mejor. Um, pero en el mismo tiempo, yo creo, muchas instituciones individuales están aprovechando estos momentos para ver ¿Qué es que queremos que sea diferente en nuestras vidas? ¿Qué es que queremos que sea diferente en nuestras instituciones? Porque cuando vamos abriendo, eh, tratamos de no perder lo que nos gustó en la cuarentena. El tiempo con la familia, el tiempo para practicar arte o poesía. Yo recuerdo muy bien la, el poema que nos escribió Ciru al final de, de, de 2015, eh, que todavía está colgado ahí en la pared de la oficina. Nuestro, con la firma de todos ustedes. Este, entonces, yo creo que muchas de las áreas protegidas también están pues, en este proceso de creatividad, de ver cómo vamos a abrir. Por ejemplo, Rocky Mountain, el parque nacional, abrió ahorita. Y hoy día es el primer día donde activan un nuevo sistema de, de, de previa registro. O sea, ya no puedes simplemente llegar al parque nacional y entrar. Tienes que hacer un registro previo por internet y te dan la fecha y hora que puedes ingresar para que puedan eh, hacer un control mucho más grande sobre el número de personas que van a entrar en ciertas áreas protegidas que en esta época tienen un, un fluxo grande de, de visitantes. Entonces, son no, muchas cosas, yo creo que donde se están eh, creando nuevas oportunidades, pero todavía... Eh, Va, falta bastante. Y, y estamos viendo que para las áreas que sí logran reactivar o reabrir, probablemente por, en el corto plazo va a ser turismo eh, recreación local o turismo regional. O sea, no va a haber gente llegando de Europa para visitar el Parque Nacional Rocky Mountain. Este año probablemente no. Más bien va a ser gente local. Entonces, estamos viendo esto no solamente aquí, pero en todo el mundo, que, que va a ser unas tendencias hacia el turismo local quizás por un, por un buen rato. Bueno, estos son unas ideas, unos pensamientos generales, pero eh, como dice Jim, este, lo, lo abrimos realmente a ustedes para ver qué, qué, qué ideas creativas están viendo en, en, en sus rinconcitos del mundo. Pero pues un gusto realmente verles a, a todos ustedes. Gracias, Ryan. Y para los que no han comentado todavía sobre la, tanto la pregunta 2 como la pregunta 3, yo creo que ya algunos en sus... Uh, la primera vez que hablaron, hablaron de esos cambios de más presión, de recortes de personal y presupuestario. Uh, también que es del, de la pregunta número tres. Pero uh, cualquier quisiera que terminamos con cosas optimistas y positivas. Uh, obviamente, ustedes han visto la noticia de Estados Unidos. Estamos pasando prácticamente por una crisis constitucional en nuestro país. Una crisis de confianza en el gobierno, una crisis racial. Con la peor violencia desde que yo estuve en la U en los años 60. Entonces no somos uh, ajenos a crisis y a un estado prácticamente de desesperación que vive mucha gente y países enteros. Pero dejamos a ustedes... A, a hablarnos de algunas cosas que ven como positivos. Víctor, por ejemplo, mencionó, por ejemplo, de ponerse al día con muchas cosas que estaban atrasadas. ¿Qué otras ideas positivas tienen? ¿Cómo podemos reaccionar para crear resiliencia institucional y personal ante estas situaciones? Veo que Eddie tiene la mano levantada. Ahí tiene el micrófono apagado. Perdonen, siempre me pasa esto: que hablo y hablo, y de ahí estoy con el micrófono apagado. Estas cosas. Eh, sí, eh, compañeros, miren, este, poniéndonos propositivos. Este, ¿Y qué gusto escucharte, este, Ryan? Recuerdo mucho el ejemplo que nos hiciste aquella vez de, con la piedrita del muro de Berlín. Créeme que es algo que. Que, que, que en cierta forma me marcó y lo llevo cada vez que hablo de algo, lo tomo o lo utilizo para, para, para hacer pedagogía. Este, bueno, poniéndonos propositivos, yo creo que las oportunidades que podríamos este, recoger de todo este escenario tan complicado por encontrar una palabra, este, es que deberíamos hacer presión para organizarnos, para ordenar nuestros territorios, sobre todo en, en, en, en regiones donde, donde, donde campea la, la informalidad. En nuestras áreas, generalmente, este, en las zonas de amortiguamiento, tenemos un, un, un cero este, ordenamiento territorial, no hay políticas este, de, de este, intervención adecuada en estas zonas. Yo siempre tomo como ejemplo lo que, lo que más conozco, Tambopata, por ejemplo. No podremos estar hablando de recuperar una zona eh, de la minería ilegal sin ofrecer pro proyectos alternativos. Yo creo que es una buena oportunidad en esta, en esta pausa o pseudo-pausa que tenemos, como para organizar las estrategias de intervención y de cómo recuperar estas áreas y de cómo proteger, las áreas protegidas, ¿no? Creo yo que todos deberíamos este, empujar el carro para tener una suerte de línea base de cómo es que está la situación actual en tema de derechos y acceso a recursos, y a partir de ahí, este, mapear actores que van a, no solo del Estado, sino organizaciones civiles, ONGs, la cooperación internacional, la empresa privada, cómo ayudar a esta gente sobre los potenciales este, proyectos que se puedan implementar en esta, en, en esta zona, ¿no? Eh, si queremos desaparecer la minería, pues a la población o cualquier este, actividad ilícita que, que, que amenace a nuestras áreas protegidas, lo primero que tenemos que hacer es tener, un, tener, tener este, conocer cuáles son las alternativas que les vamos a dar a la población para que no mire a la minería como un, como, eh, eh, no sé, como algo inmediato, ¿no? O sea, quítale la minería, sí pero darle alternativa sostenible. Eso es lo que, esa, esa creo que es una, una, una, una gran oportunidad ahora como para, como para verla y como para este, diagramarla y, y por qué no hacer incidencia para que los gobiernos la tomen como tal y puedan escuchar y puedan in, in, implementar este, este, eh, estas cosas, ¿no? Respecto a lo, que, a lo otro, a, lo, a, la, a la última pregunta y aquí, aquí termino, es que, ¿cómo este, podrían afectar los cambios post, post pandemia? Creo que ya mencioné un poco sobre la presión que se, que, se, que se viene, espero que no sea tan como yo me imagino, sobre las áreas protegidas, eh, pero yo creo que sí, pues. lo que mencioné antes ayuda en este, este, preocuparnos por, por la implementar este, proyectos coherentes y sostenibles alternativos a las, a las actividades ilegales y también. Organizar a la, a, la, a la población que realmente esté comprometida con esto para que se involucre en los, este, en los programas de vigilancia, eh, monitoreo y alertas tempranas que en algunos casos venimos trabajando nosotros. Les cuento, nosotros tuvimos, hemos conseguido un aliado, es de justo este paisano de ustedes, de, de, de, de, de Jim que es de San Francisco, es una organización que se llama este Rainforest Connection y lo, lo, nos, lo conseguimos así por estas, por estas, por estas suertes de, de las casualidades y trabajamos unos proyectos bastante interesantes que tienen que ver con, con, con la implementación nosotros tenemos desde hace tiempo creo que les conté cuando estaba en el curso un, unos programas de, de, de alerta temprana de alerta temprana, de monitoreo tanto para áreas protegidas como para comunidades nativas, para territorios indígenas eh, entonces estos señores lo que nos ayudaron es de pronto esta, esta actividad de, de, de monitoreo se torna bastante peligrosa, ¿no? Han escuchado que el incremento de, de, de, de, de muertes de defensores ambientales, sobre todo en Sudamérica, está incrementando, incluso durante la, la, la, la cuarentena. Entonces nosotros decíamos, oye, ¿y cómo vamos a, a hacer que esta gente... Sí, está comprometida y todo esto, pero exponerlos menos, porque salir a hacer un patrullaje este, es, es, es, es complejo porque está supeditado a una emboscada, expones. En un principio dijimos drones, ya, Bacán, fuimos con drones, funcionó a media caña. Eh, luego dijimos este, imágenes satelitales también, Bacán, pero el tema es que nuestro sistema de justicia, yo no sé cómo es el de ustedes, creo que es similar también, exige que no solo denuncies un, un, un acto ilícito en una np o en una zona no permitida para estas cosas, sino que identifiques al, al, al, al individuo que está haciendo la, la, la, este, la actividad, para este caso al minero o al talador. O sea, ellos quieren, me piden, mi sistema de justicia me pide, el peruano, me pide que yo no solo denuncie, sino que vaya y le diga, oiga señor este, minero ilegal o oiga señor talador ilegal, espérese un ratito le voy a tomar una foto para denunciarlo. Y por favor, deme su número de DNI. Ya, eso es increíble. O sea, es, es, eso contra eso luchamos nosotros. Entonces, a veces se torna bastante frustrante, pero dijimos, oye, ya. Tenemos una ley de flagrancia que se implementó aquí en el Perú hace un par de años. Y dijimos, ¿cómo podemos hacer? Entonces nos topamos con estos señores que nos dijeron, oye, pero si nosotros tenemos sistemas eh, de alerta temprana sonoros. ¿Qué tiene que ver con poner micrófonos en las partes altas, de lo, en los celos altos, en, lo, en, en los árboles? Ponen micrófonos que se alimentan de paneles solares, y los, y los micrófonos son celulares reciclados, ¿sabes? Son celulares viejos en desuso uso, este, este, estos hombres este, han encontrado el mecanismo para hacerlos funcionar con, con, este, con paneles solares que los instalan en lo alto, trepan arriba y todo eso. Yo estuve aprendiendo algo de eso. Este, y... Esto manda una señal, obviamente todavía es como está en el desarrollo, la manda a San Francisco y San Francisco no la mandan a un aplicativo que tenemos acá. Esto quiere decir que en este momento alguien está comenzando a talar, se escucha la motosierra, se escucha, ellos nos avisan a la, a, la, a la señal y nosotros inmediatamente le vamos, nos paramos afuera de la Fiscalía Ambiental y le decimos, en este momento están talando en la reserva o cerca de la reserva, vamos, nos acompañas y ellos pues no pueden decir que no. Nos ha permitido a meter a la cárcel a cuatro taladores ilegales y hemos comprometido a un y, y hemos conseguido de que ellos este, involucren al gran al gran financista que promueve esto y esto y, y lo hemos enquisitado, porque es, es, es muy difícil a veces tú encuentras al talador que es una persona humilde que lo hace por ganarse por, por, no el pan del día y a él lo meten a la cárcel, entonces a veces no es justo porque no lo, lo, lo, lo, los involucran a, a, a, a, lo, a los grandazos, a los peces gordos aquí sí conseguimos que de le tiren dedo y felizmente, bueno, este es un proceso que va a demorar mucho, pero ya lo tenemos empapelado. Y ya sabemos quién es y ya lo, no nos está riendo mucho. Cosas gracias, así. Gracias, Eddie. Y como estamos llegando al final, uh, quería aprovechar que Ana Paz, otro catracha, se ha unido desde la costa norte de Honduras. Ana, ¿cómo te va? Cuéntanos un poco cómo estás. Y uh, si quiere responder brevemente alguna de las tres preguntas, bienvenida. Hola, un gusto saludarles. Eh, me enteré hasta ahorita temprano de, de esa oportunidad. Este, había, perdí mi otro número, entonces me había quedado eh, sin comunicación con ustedes. Me da mucho gusto saludarlos. Eh, bueno, apenas estoy entrando eh, y estoy viendo las, las preguntas que... que bajo las cuales se está llevando a cabo la, la, la reunión. Y bueno, contarles que actualmente eh, ya no laboro en la ONG con la que trabajaba, no directamente, ahora eh, era Fundación Corizalado, tú la conoces bien, eh, Jim. Este, actualmente soy más que todo voluntaria en esa organización. En este momento trabajo con un un proyecto regional, no sé si han escuchado hablar de él, el MARFON o Fondo SAM, eh, que tiene presencia en, en el Sistema Recifal Mesoamericano, desde México hasta Honduras. Eh, soy el punto focal para Honduras, de este fondo regional. Y bueno, eh, básicamente eh, apoyamos o facilitamos eh, proyectos de conservación marino-costera y, lógicamente, pues esta, esta situación ha venido a trastocar eh, prácticamente todas las intervenciones, ¿verdad?, en, en, en, en las áreas protegidas, eh, con una fuerte afectación de, económica más que todo a las comunidades, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, como, como fondo regional, pues estamos haciendo algunas enmiendas a nuestras intervenciones, eh, Afortunadamente, tenemos eh, donantes eh, que se han mostrado sensibles a la situación eh, económica de, de nuestros países que sabemos que se ha visto muy afectada con esta situación y ahorita pues estamos como reinventando esas intervenciones, por ejemplo, a nivel de, de apoyo a grupos de pescadores, ¿verdad? Por decir algo, si teníamos iniciativas orientadas en eh, procesos organizativos, pues estamos viendo más bien cómo eh, reorientamos esos esfuerzos a, a, a buscar alternativas de, de mejoramiento a nivel de sus economías locales, ¿verdad? Una vez que esta crisis pues, eh, la vayamos superando, <coughs> identificando algunas alternativas económicas, verdad, eh, también trabajamos el fortalecimiento de las ONGs que tienen intervenciones en estas áreas protegidas y estamos viendo cómo eh, apoyamos en el diseño de eh, de repente planes de negocios, intervenciones a nivel de fortalecimiento institucional eh, alternativas de autosostenibilidad, mejorar eh, las capacidades de gestión de estas organizaciones, porque definitivamente, eh, pues ahorita que estamos durante la, la crisis, la prioridad es eh, que nuestros socios, las comunidades, pues no sean afectados, verdad, por, por, por esta enfermedad. Pero eh, también debemos pensar en, en, en, en el post-COVID, verdad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a superar esto? ¿Cómo vamos a, a, a apoyar a las comunidades a, a mejorar su resiliencia ante toda esta situación, verdad? Entonces, eh, básicamente estamos como replanteando toda esa estrategia de trabajo para eh, estar preparados eh, una vez que vayamos superando esta, esta situación. Gracias a Dios, pues sí, aquí en la ciudad de La Ceiba hay casos, eh, bueno, a nivel de, de país, tenemos ya un número superior a los 5,000 contagiados, ¿verdad? El departamento de Atlántida, donde eh, yo resido, está en cuarto lugar en contagios. Eh, pues, por suerte, ¿verdad? Eh, la comparación entre cifras de contagiados y, y, y y muertes, pues, es, es, es poco. Sí, es, es lamentable que mueran, ¿verdad?, personas por esta situación, pero eh, esperemos de que no... que no se agrave la situación, ¿verdad? Eh, pues con nuestra familia tomando todas las, las medidas necesarias, trabajando desde casa y, y también, pues, viendo cómo vamos superando esta situación, ¿verdad? Y gracias por este espacio, de verdad. Gracias. Eh, Marcela, hoy, super eh, temprano me, me avisó y hice los ajustes para poder conectarme, porque realmente tenía muchas ganas de saludarlos. Muchísimas gracias, Ana. Y para mí es muy loable que cinco años después del curso, a fin de cuentas, nueve de los 23 o 24 participantes lograron participar hoy. Y como hablé, hemos estado en contacto y hemos visto en diferentes eventos a varios otros. Uh, y uh, uh, ya estamos llegando a la hora para finalizar. De nuevo les indico, les invito a participar en ese webinar el próximo martes, uh, creo que mañana o lunes. Uh, Aaron va a poner en Facebook uh, el link para participar, que justamente es sobre resiliencia. Uh, no solamente ahora mismo, sino cómo podemos recuperar nos, nuestras instituciones públicas y privadas, nuestras áreas protegidas ante un mundo uh, post-COVID. Uh, yo y también Jim Woods estamos llegando al final de nuestras carreras. Uh, Craig McFarland ya sigue activo en el curso, pero esto iba a ser su último año. ¿Ustedes se acuerdan que ustedes participaron en un gran evento porque celebramos los 25 años del curso? este año íbamos a celebrar los 30 con otro gran evento con invitados especiales y lamentablemente en el último momento tuvimos que cancelar cuando ya 21 personas de los 24 ya habían sido este informados que venían para el curso hemos tenido varios de sus compañeros augusto marcela sé que hemos tenido gente allá david yo sé que varios de sus compañeros están tratando de venir al curso y han sido muy persistentes aunque no hemos logrado beca para ellos Uh, Ana tuvimos otro compañero bueno tu reemplazo tuvimos en el curso de tu, tu ex ONG entonces seguimos activos con tu, sus instituciones y sus países vamos a buscar la forma de seguir en eso yo estoy ya en, en un proceso lento de uh, de jubilación no de todo voy a seguir activo como Craig pero ya el otro año uh, cuando finalizamos sus cursos voy a tirar las, las riendas a Ryan Ahí voy a seguir solamente como asociado del centro uh, después de más de 40 años de carrera uh, ha sido un gusto ver a todos ustedes de nuevo uh, a que es nuestra nueva adri va a estar en contacto regular con ustedes sobre los webinarios que vamos a estar haciendo en los próximos meses y esperamos encontrar la forma de volver a verles de volver a colaborar les deseamos lo mejor en lo personal y profesional hay mucho que hacer más que nunca y sabemos que las situaciones son difíciles a uh, uh, nosotros Estados Unidos no solo tenemos COVID tenemos la peor crisis económica en 80 años y violencia en las calles inclusive aquí en Colorado con motines este, de, de gente reclamando cosas injustas Martín Lutero King dijo en los años 60 antes de ser asesinado un motín es el último recurso de una persona que ya no tiene esperanza Esperamos que no lleguen a esa situación en sus países. Tenemos mucho que hacer, hay que mantener optimismo. Y yo personalmente les deseo lo mejor. Ryan y Aaron, no sé si tienen algunas palabras finales antes de cerrar. Pues solo que, pues que, que sí si, si, siguen cuidándose, que no se olviden de la, del autocuidado, es este, la mejor manera para poder sacarnos adelante. Profesionalmente es también asegurar que nosotros mismos estemos bien, que nuestras familias estén bien y, y que ojalá que están encontrando las maneras para de, de poder hacer esto. Y, y nada más, pues este eh, ojalá que estos este, días, horas, semanas, meses, casi un año de cuarentena eh, nos permite un renacimiento con muchas ideas y mucha creatividad en pro de las áreas protegidas y, y nuestras comunidades que dependen mucho de esto así que eh, manos a la obra adelante, un abrazo Fue, eh, increíble verles y, y estamos aquí a las órdenes, cualquier cosa manté, manténganse conectados con nuestro Facebook si pueden porque ahí estamos con la eh, Poniendo todas las informaciones que recibimos eh, de, de países de alrededor del mundo de cómo están enfrentando esto y cómo están adaptando el otro y para es el mejor manera de compartir todas esas informaciones que nos están llegando así que ojalá que sea algo útil ahí un abrazo un abrazote un gusto saludarles y conocerles cuídense mucho cuídense jóvenes chao chao sí. Qué Mucho. alegría verlos. Sí. Chao. Abrazos para todos. Qué guay, alegría. Igual. Saludos a todos.